We'll mm be -hmm. Que si esta vez no me ayudas a encontrar el escarabajo que necesito para completar el mágico círculo del poder total Tu castigo será terrible Soy tu esclavo, joven Tenemos que buscar una vez más A ese ridículo y tonto, a ese lazo El brazalete es lo único que puede conducirme al escarabajo En algún lugar del tiempo de estar Los grandes dioses y de los pequeños seres, que estás haciendo? ¿Laslo? ¿Laslo? ¿Laslo? Espera. Sí. Yo soy él. Aunque también soy Hugh Leveling the Planetly. Clérigo, muy cercano al Todopoderoso, lo cual no está mal considerando el lugar en que nos hallamos. ¿Y dónde nos hallamos? Si te digo la verdad, no lo sé exactamente. Sí, en algún lugar en medio del Perú estoy pensando. Llevo siete años recorriendo estos territorios herejes y la mayor parte de este tiempo he estado perdido. Laszlo, estamos en una situación desesperada. Mírate la mano derecha. ¡Oh! ¡Que el cielo me ayude! He cogido la peste. Peor, mucho peor. Si no salimos de este tiempo con el escarabajo, nos condenaremos. ¡Claro, el escarabajo que encaje en el brazalete! Bueno, ¡Oh! estoy seguro de que está escondido entre el oro de los incas. Si pudiéramos encontrarlo. ¿El escarvajo está aquí? Aquí hay mucho oro. Literalmente montañas de oro. Los incas lo han escondido astutamente de los españoles. Pero yo pretendo encontrarlo y volver a Planetli convertido en un hombre rico. Un servidor de Dios que busca riqueza, le Willy? Polvo u oro, Dios hizo las dos cosas y al hombre le dio libre voluntad, John. Fail. Fail, bueno, así que ¿por qué tenerlo uno cuando lo otro te hace rico? Vamos, digo yo. Bueno. Y bien, mírate, quiero decir, mira tus zarapos. Un traje de oro fino sería una inversión más provechosa, ¿no? Ya sabes que tu magia siempre sale mal mm -hmm. Scarabé, un magnífica. magnífico oh, Caramba, otra vez ha salido mal ¿eh? Agapos étnicos en vez de oro Pero no es tan mal oh, Pero no sirve para nada, ya lo ves, no Otro error mágico Mira, será mejor que cuides de esto por mí ¿Por qué? Pues primero, porque en ti no resultará tan fuera de lugar Y segundo, porque a lo mejor tienes más éxito Y encuentras el escarabajo. Oh. Don Felipe, don Rodrigo, ser bienvenidos. Princesa La Cuiki, vuestras evasivas nos agotan. Llevamos casi tres semanas en este lugar por vuestra promesa del tesoro. El oro de Machu Picchu será vuestro por la mañana. Es la hora del sol y el gran sacrificio tendrá lugar al amanecer. Por fin. Pizarro nos espera en el sur y se está impacientando. Volveréis a él cargados de riquezas. Eso os lo aseguro. ¿Y cuál es vuestro interés en esta cuestión, princesa? Yo necesito simplemente encontrar un pequeño artículo en medio del tesoro. Pero para ello necesitaré la protección de vuestros soldados durante la ceremonia. No hay ningún problema. Esta ceremonia del sol, por favor, explicadnos su importancia. Un día al año, y solamente un día al año, el sol brilla directamente dentro del templo de Machu Picchu. Y en ese día hacemos un sacrificio a nuestro gran dios, el sol. Y... En ese día, el gran tesoro se saca de su escondite secreto. Es una riqueza tal que nunca habréis visto. Se coloca encima del altar manchado de sangre para que el sol pueda bendecirlo con sus brillantes rayos y haga que siga resplandeciendo durante un año más. Oro, bañado por el oro. Y ese será el momento en que nos lo llevemos. Ese será el momento en que os lo llevéis. Deberíamos ir al templo y hacer nuestros planes para la ceremonia. Ciertamente, buenos caballeros. Bramos mostrará el camino. Tahualpa, perdóname por haberte mirado a la cara. Estamos cerca. Levántate, joven. Vamos arriba, ponte de pie. Está prohibido mirar a la cara a un príncipe. Yo no soy un príncipe. Oh, claro que lo eres, hombre oscuro. Oh, sí, claro que lo es. Así que, vengan, pídele a la doncella que se ponga de pie frente a tu real persona. Levántate y dime tu nombre. Tu nombre, muchacha. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy chiquita, hija de Matacarpi, doncella de las Hijas del Sol. ¿Y reconoces a tu príncipe? Sí, aunque nunca le había visto antes. Entonces, ¿cómo puedes estar segura? Atahualpa tuvo dos hijos. El mayor fue asesinado junto con él, pero el hijo oscuro se escapó. Todavía siguió visitando a su pueblo en secreto. Además, este príncipe lleva el brazalete real del único Inca. ¿Este? El gran broche del brazalete se ha guardado siempre aquí... ...como parte del tesoro de Machu Picchu. ¿Puedes llevarnos hasta él. Yo no. Tu príncipe te lo pide. A mí no se me permite saber dónde está escondido el tesoro. Solamente lo sacan para la gran ceremonia. ¿Y cuándo es eso? Mañana. Así que, predicador, volvemos a encontrarnos. Caramba, me alegro de volver a veros. Detrás de vosotros, mis queridos amigos... Por aquí, por aquí, queridos compañeros. ¿Te conocen? Eso parece. Y no le estáis bien. ¿Por qué? Tiene algo que ver con cierta pólvora que les vendía año pasado. Muévete. Vamos. ¡Estáte quieto, condenado hereje! No me tanto, señor. ¡Vamos, Phil! ¡Vuela! Ay, ¡Serpiente de clérigo! ¡La brujería no puede salvarte! ¡Eso es inteligente! ¡Muy inteligente! ¡Chapo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ya ella! ¡Ya, ya verán todos! ¡Más tarde, señor clérigo! ¡Más tarde! ¡Dónde dejéis a la muchacha! ¡Muy bien! ¿Quiénes eran tus amigos? Bueno, yo no los llamaría exactamente amigos. ¿Por lo de la pólvora? Yo no la llamaría exactamente pólvora. Eran más bien siete barriles de tierra con pólvora en la parte superior. Las 21 salvas sonaron como 21 revueldos. Tú y tus tretas baratas. A lo mejor se te ocurre alguna otra para sacarnos de aquí. Naturalmente, no hay ningún problema. Déjalo de mi cuenta, bajaremos volando. Ahora concéntrate conmigo. <risa> Vale, otra vez salió mal Excelente, creo que bajaré de un salto, será más rápido ¿Qué tal la bajada? ¡Laslo! Ha desaparecido El brazalete ¿Qué es esto? Hemos encontrado unos intrusos en el templo Uno de ellos era un bellaco tramposo disfrazado de sacerdote Sacerdote Y a esta... Bien, hija. ¿Quiénes eran esos intrusos? Habla, o tendré que castigarte. No tienes derecho. ¿Derecho? ¿Que yo no tengo derecho? Eres una falsa sacerdotisa. Mi padre es el sacerdote del Templo del Ojo del Sol. ¿Qué has hecho con él? Está vivo. ¿Y ¿Dónde está? Bajo mi custodia, igual que tú y las demás hijas del Sol. No creo en ninguna de tus historias. ¡Silancio! Eran esos intrusos Uno de ellos era el hijo oscuro de Atahualpa ¿El hijo oscuro? Y lo hemos dejado allí vivo Creía que le habían matado ¿Dónde lo dejasteis? En el templo Si el hijo oscuro está vivo es vital para nuestra ceremonia Debemos ir inmediatamente No puede escapar, las puertas están cerradas ¡Ah! Venid amigos míos Desgraciado Haz la prisionera hasta que yo vuelva Pero tú no puedes tocarme Es magia, ¿ves? Magia ¡Magia! Esa criatura que sirve a Velor Ha debido encontrar el brazalete Se lo llevará a ella directamente Ay, ¿Por qué habremos venido aquí? Para encontrar el escarabajo qué el tiempo se nos está agotando Mira Reactela, hazlo Usa tu magia y sácanos de aquí Antes de que Velor nos encuentre Muy bien, muy bien Dejadlo a mí Tenemos que irnos Mira dentro de mis ojos Mira, son mis ojos Gracias a los que hemos salido Pero, ¿qué es eso? No lo sé Pero ojalá hubiese traído una bolsa llena de cacahuetes Mira el tamaño de esa trompa No, oh, no, no, vamos Phil, vamos por aquí Cuidado Phil, cuidado ¡Laslo! ¡Socorro! ¡Esto es peor que el primera vez! ver! No, Nunca ¡Un al Capitán Capricorn! ¡Eso merece! Mira, he encontrado su punto débil Y ahora ver, prepararse para cuando ella diga ¡Preparados! ¡Ya! ¡Ya! Salimos de la sartén para caer En... ¿Qué? Así es el arte del teletransporte ¿Qué era esa cosa que nos atacó? No lo sé Debía de ser uno de los amigos botánicos de Velor. A estas horas tendré el brazalete. No puedes impedir que lo utilice. Bueno, hay una manera, una barrera psíquica creada por concentración. ¿Y puedes hacerlo sin el brazalete? ¿Y para qué estamos perdidos? Después de todo, los españoles me han reconocido y Velor tiene todo el poder. Y nos estamos volviendo verdes. Pero quieres quedarte ahí sentado y convertirte en una burbuja de baba. De acuerdo, no sigas, no sigas, déjamelo a mí. Pensaré en algo, pero tendrás que aislarme. Ah, ahora mírame los ojos. Mira. Mírame a los ojos. ¿Qué estás viendo? Unos ojos. ¡No, ojos no! Estoy creando una barrera entre velor y el brazalete. Ahora concéntrate. Mira en mis ojos. Mira solamente lo que estoy haciendo. Sé mío. Sé mío a través del tiempo. Cuéntame, cuéntame yo el misterio de tu poder. Yo cuéntame, te niego, mio, mío, mío, te mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, te niego, yo te niego. Laslo, te estás durmiendo. Yo no sé, es tanta negación. estoy. Concentrate, tienes que concentrarte. ¿Qué ocurre? Antes ha funcionado. ¡Chisma estúpido! No. Ella no tiene que saber que lo tengo. No. Roto, desgraciado, inútil. No me mires con esos ojos demoníacos. La verdad, no me mires de ninguna manera. Oh, Don Rodrigo, veo que ha devuelto a nuestra perdida hija del Sol. Sí, le atacó una extraña planta. Ella es muy importante para nuestros acuerdos, Don Rodrigo. ¿Por qué? Ella será la doncella elegida para la ceremonia del Sol. No. Cállate. ¿Sabes que es un gran honor ser la elegida? ¿Queréis decir que va a ser sacrificada? Siguiendo nuestras antiguas costumbres. Son ustedes bárbaros. Nuestro acuerdo se refiere al oro, don Rodrigo, no a vuestras débiles emociones. Y ahora disculpe, tenemos que hacer los preparativos para la ceremonia. ¿Ah? ¿Quiénes sois y cómo es que estáis aquí? Somos viajeros en el tiempo y en el espacio ¿Y puedo preguntar quién eres tú? Soy Matacarpi, guardián del templo de Machu Picchu Hasta que la usurpadora princesa La cuiki me hizo prisionero ¿La cuiki? Una falsa princesa que nos traicionó a los españoles Utilizando su perversa magia Belor, ¿eres el padre de Chiquita? Sí, ¿la habéis visto? Sí, en el templo Pero, desde luego, tú eres él el... ¿Quién? El hijo oscuro no, es imposible. Le asesinaron junto con su padre. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Le mataron con una espada. Pero no ha dejado de rumorearse que él vive en las montañas con los espíritus de su padre y de su hermano. Pero, chiquita, háblame de mi hija. Esta prisionera de la princesa, la Quiki. Oh. Entonces ella es la elegida. ¿Elegida para qué? Mañana es la gran ceremonia del sol. La Quiki la ha elegido para el sacrificio. ¿Dónde está ese tesoro? ¿También lo buscáis? Sí. Sí. Bueno, da lo mismo. No hay medio de escapar de aquí. No veo rejas ni cerrojos. Si atravesáramos la profunda garganta de la muerte... ¿Cómo? Tu parecido con el Hijo Oscuro es extraordinario. Si pudiésemos llegar al templo antes de la ceremonia, estoy seguro de que la Twichy se inclinaría ante tu autoridad. No, conozco a Velor. ¿Te aplastará contra la montaña? Merece la pena intentarlo. ¿Cómo cruzamos la gran garganta? Solo la magia puede hacer posible eso Pues entonces no hay problema Déjame a aquí ¿Sin el brazalete? ¿El brazalete? ¿No será el brazalete del hijo oscuro? Sí, bueno, Chiquita creyó que lo era Y me dijo que el broche a juego se guarda con el tesoro Eso es cierto Se le presenta al hijo oscuro después del sacrificio ¿Lo ves, Lacio? Bueno, pues eso debería frustrar a Belor Vamos, un al templo Esperad Yo tengo aquí los hábitos de la ceremonia Tenemos que vestirle antes Esperad ¿Cómo cruzaremos la garganta de la muerte? ¿Cómo, ¿Cómo quieres que lo hagamos, hijo? Muertecitos de miedo No podemos saltar por encima de eso Entonces pasaremos andando Hay un puente de cuerdas para aquellos que pueden ver. Lo único que veo yo es un pozo sin fondo. Pues lo no mires hacia abajo, pon tus manos sobre mis hombros y sígueme. Pero sobre todo, ten fe. ¿Fe? ¿Fe en qué? Pues fe en el punto de cuerdas que te creías. Oh, poderes reinantes, permitidme que esta vez salga bien. Scarabeum, Maximus Golfus, non dropus in. vuelves a nosotros. ¿Es para pagar tus deudas o para robar nuestro oro? Pero da igual. Ahora te tengo. Guarda tu espada, soldado, si quieres ver el oro de Machu Picchu. ¿Sabes dónde está escondido el oro, viejo? Solo yo sé su escondite secreto. Entonces muéstranoslo antes de que sufra ese mismo destino que Atahualpa. El tesoro es vuestro. De, mi hija. de acuerdo De acuerdo, pero date prisa No seas loco, Matacarpi Accederán a cualquier cosa hasta que tengan el oro Y entonces Vaya atrás que has liberado a Matacarpi. Me has ahorrado la tarea de encontrar el oro, Saltimbanqui. Por fin me has llevado hasta el escarabajo. Ahora es mi momento de gloria. ¡Ahora es el poder mío! Brujería. ¡Salvadnos, princesa! Todavía podéis elegir dentro del tesoro. ¡Tiros atrás! Y ahora, ilustrísimo hijo oscuro del pueblo inca... ...nacido de nuevo... Procederemos a la ceremonia. Si tú matas a Carti, como decreta la antigua tradición, ofrecerás al Hijo Oscuro la llave de la vida después del sacrificio. ¡Sálvala, princesa! Tienes el oro. ¡Sálvala! Y después el Hijo Oscuro me ofrecerá la llave a mí. Y no, ya no le quitará la vida. ¡La palanca! empójala. Empójala hacia abajo. Deja que el sol brille dentro del templo. No tan deprisa, bruja. Apartad de mí esa luz. No puedo soportar la luz del sol. ¡Para! ¡Usted se que usted destruya! ¡Parad! ¡Pil, ¡Relévame! ¡Deprisa! ¡El escarabajo está aquí! pi la puerta y el escarabajo está ahí Dios lo niego a todos. lo ha hecho desaparecer se lo ha negado a ella misma y a mí ella tenía el brazalete podía haber encontrado la llave pero lo dejó pasar ¿por qué? ¿por qué? hijo oscuro debes huir ¡Aquí a un gran peligro! ¡Te matarán! Chiquita, yo no soy el hijo oscuro de Atahualpa. Esto yo no lo comprendo. Pero esto es tuyo, mi señor. Debes llevarlo contigo. Ahora lo entiendo. Ella nunca tuvo el brazalete. Jamás tuvo el poder para encontrarle su carabajo. Por favor, vete. Vete. Pero hoy tú y tu padre. La montaña es nuestro hogar. Los españoles no nos encontrarán nunca. Vete.